Entonces voy a sentarme en estos momentitos de la forma más confortable para mí, no acostados, no acostadas porque ahí sí me duermo, sino sentadas procurando que mi espalda esté recta, que la, el cuerpo se sienta confortable. Entonces inhalo profundo y voy a dejar que mis ojos se concentren en esa imagen frente a mí. Apreciar la luz, los colores, y dejar que esta imagen, poco a poco, me vaya ayudando a sentirme mejor. Así como cuando tengo frío, me puedo salir al solcito caliente y se siente tan bien. Voy a procurar que esta imagen que inspira paz y tranquilidad. Sean como el calorcito que el alma estaba buscando, que yo quería sentir. Así, siento esa luz tan pacífica y tranquila, refrescar, apaciguar y tranquilizar mi mente, como si todos los pensamientos aleatorios y tan rápidos, distintos, se fueran moviendo lento, cada vez más lento, ayudando a cuerpo a volverse a sentir en calma, poco a poco, mi mente se limpia, se tranquiliza y me permite que el cuerpo se suelte y todas las tensiones, todo el estrés va fluyendo hacia afuera, saliendo Liberando mis músculos, liberando mi rostro, y todo el cuerpo vuelve a sentirse en paz. Cada vez más liviana, cada vez más profundamente. Relajado, hasta alcanzar ese punto de bienestar mi corazón mi mente y la relajación de mi cuerpo todo sincronizado en bienestar en esa sensación de sentirse bien en el corazón en lo que pienso y en el cuerpo y el cansancio poco a poco se va recargando de esta luz hoy aquí Ahora, yo regreso a mi espacio seguro, en mi propio interior, aquí donde todo lo que soy yo se siente cómodo y se puede expresar aquí donde soy libre en mi propio interior y puedo visualizarme tan cómoda tan cómoda de ser lo que soy en este espacio interior suave, confortable, con una luz de tranquilidad profunda. Y aquí, vuelvo a sentir en mi corazón que en realidad, más allá de este rostro y de tantas Tareas, papeles, que tuve que desempeñar el día de hoy, en este segundo, en este preciso instante, yo tengo una pausa para mi propio ser. Aquí en mi interior, en mi espacio seguro, vuelvo a escucharme, a sentir realmente al alma y permitirme sin temor, sin juzgarme, abrir mi corazón a mí misma, a mí mismo. Yo sé que en muchas ocasiones la primera persona en criticar y juzgar lo que hago y decido he sido yo misma, Pero hoy, en este espacio de paz y tranquilidad, Me tomo un instante para dejarme apreciar lo que realmente soy y verme con cariño, respeto y compasión. Porque el camino que he recorrido no ha sido fácil. Las situaciones que he estado viviendo se han vuelto cada vez más retadoras. El caos empieza a reinar allá afuera. Hoy reconozco la fuerza que ha crecido en mí. El poder decidir, trascender y superar tantos distintos retos e ir poco a poco aceptando y transitando por situaciones dolorosas situaciones que han quitado completamente mi estado de confort. Pero aquí adentro, este es mi lugar de paz, donde el alma vuelve a recargarse y puedo ir más allá de todo todas esas situaciones y emociones y volver a encontrar mi espacio de equilibrio entender desde el corazón sintiéndome el espíritu el alma que soy esta energía sutil que es eterna. Esta energía consciente que decide, piensa, analiza que soy yo. He existido antes de lo que existía este cuerpo y aun cuando este cuerpo le llegue su tiempo mi propia conciencia viva el espíritu que soy continuará existiendo pensando sintiendo yo soy muchísimo más que solo lo que apronto hoy. Yo puedo ayudarme a crear este sentimiento de estar donde tengo que estar en mi vida el largo recorrido que me ha traído hasta aquí hoy. Ha dejado tantas enseñanzas y ha creado madurez en mi ser. Yo ya no soy la misma que incluso hace un mes y yo no soy la misma que el año pasado o hace 10 años. He aprendido tanto y he descubierto en mí capacidades que desconocía. Así que me tomo este instante para apreciar, reconocer y aceptar el alma que soy ha logrado, superado y transformado tantas cosas. Hoy vuelvo a ser mi propia amiga, amigo. Y me doy esa palmadita en la espalda. Sintiendo que en realidad, todo lo que viví, fueron parte de mi propio recorrido. Aceptar que el pasado tenía que suceder y que ahora ya no existe más. Mi historia continúa hoy, ahora en este segundo y así todo fluye en la vida el tiempo nunca deja de fluir lo que soy eternamente sigue adaptándose Sigue experimentando y volviéndose cada vez más madera, estable, sabia. El alma, que soy, no es cualquier cosa. Así hoy, escuchándome con el corazón, Logro perdonarme, realmente perdono mis decisiones erradas, del pasado y del presente. Entendiendo mi propio proceso, aceptando que no siempre ha sido las mejores decisiones. Pero que aquí, ahora, escucho mi corazón y sé que soy capaz de ir cada vez más avanzando y amoldando mi propio ser a lo mejor que puedo dar, armonizarme con lo que sea que la vida ponga ante mí. Y al igual que el agua líquida, soy capaz de fluir, de amoldarme y ser flexible, de soltar de mi corazón tanto rencor y sufrimiento, y dejarme fluir de nuevo en la vida hasta el sufrimiento que he estado experimentando acepto que lo estuve sintiendo valoro la tristeza que tuve que atravesar y que hoy Puedo ir poco a poco soltando, para eso abro mi corazón y logro sentir desde el alma esa dulce presencia, ese amor como ningún otro en todo el universo. El amor tan puro, tan dulce, infinito del alma suprema de Dios hacia mí, hacia el alma que soy yo y sentir ese cariño, aceptación y cuido especial que mi más dulce Padre Supremo tiene para mí. Y es con ese amor que mi corazón Vuelve a sentirse generoso, a salvo. Ese amor que acepta, reconoce lo especial que hay en mí, que incluso yo misma suelo no ver. Ese amor que me ayuda a levantarme cuando me he caído. Ese amor que me salva de andar sufriendo y tropezando tanto en la confusión. Es un amor que trae claridad en mi mente y fuerza y convicción en mis decisiones. Un amor que libera, que acompaña y que jamás me hará sufrir. Es solo este amor profundo, absoluta y totalmente desinteresado, sin nada de egoísmo. El amor que hoy me envuelve y sana mi corazón. Es el único capaz de transformar y darle un nuevo significado a todas las cosas que me hicieron sufrir. Ese amor capaz de llenarme el vacío en mi corazón y hacerme sentir de nuevo, plena, y sentir que soy capaz de nuevo De estar bien Que merezco Sentirme feliz Y aunque haya afrontado situaciones tan tristes Tan oscuras y confusas Hoy la fuerza y el poder de este amor tan dulce. Sana mi corazón y transforma todas esas heridas en sabiduría, en paz, en luz. Transforma todo a su paso, aligerando la carga que tanto sentí en mí. Finalmente, puedo ser luz. Mi propio corazón, liviano, llenándose de amor que no busca, y que no aprisiona, llenándome de ese amor tan poderoso, tan intenso como un volcán, que logra purificar el miedo y el sufrimiento. Alimentando al alma con paz, alimentando al alma con ese amor que tanto busqué y sentir que realmente alguien es capaz de amarme tanto. Como ninguna otra alma en todo el universo. El alma suprema. Me amo como su hijo, hija especial. Hace tanto tiempo perdida. Y al fin nos volvimos a encontrar. el alma suprema trata a mi corazón con extremada delicadeza como si fuera una joya invaluable y cule en mí toda esa suciedad del pasado que se había acumulado en mi corazón y que no lograba soltar Solo este amor, como un fuego de un volcán, puede limpiar tanta suciedad en cada rincón de mi ser, liberar todos esos miedos y tristezas y dejarme libre, brillante liviana, sana, en paz, yo me merezco ser feliz y mi más dulce Padre Protector que salva al alma de seguir sufriendo, ole. Me lleva a sus regazos y me hace sentir absolutamente amada. Como si fuera su hija, su hijo más especial entre tantos millones. Hoy, soy profundamente amada por Dios. Dejo que ese amor se vuelva una promesa en mi corazón. Y cuando sea que quiera, cuando sea que necesite, pueda ser capaz de volverlo a sentir. Solo necesito sintonizarme en esta vibración espiritual de alma con el alma suprema y con mi corazón fuerte, estable y cada vez más feliz. Poco a poco voy a volver a sentirme en mi cuerpo en la silla donde estoy y moviendo suavemente mis manos y mis pies, abro los ojos y los tenía cerrados. OM Shanti. Entonces, para terminar, vamos con la magia que nos toca hoy. Resolución de problemas salió para hoy. Dice... El truco para resolver problemas es llegar a la raíz del problema antes incluso que este se evidencie. Esto requiere de virtudes tales como objetividad, claridad y sinceridad. Pues la solución de todos los problemas es la verdad. Verdad significa tu espiritualidad es decir, tu esencia, la forma en que algo es, antes de que se añadan actitudes y opiniones. Esta verdad te acercará más a Dios y su influencia pura te permitirá percibir fácilmente la esencia de cualquier problema. Trabajar en un problema a nivel de su esencia es una experiencia hermosa. Y esta belleza tiene un efecto transformador, no solo sobre ti y el problema, sino sobre aquellos que causan el problema. Ahí está. Cada día deberías preguntarte a ti mismo, a ti misma, cuánto has pensado sobre ti y sobre usted mismo en la forma esencial, es decir, como un ser espiritual. Un hijo, una hija eterna de lo divino. Y con ello no solo aumentarás tu conciencia, sino también tu propia belleza espiritual. Y de ese modo te resultará fácil resolver los problemas. Entonces, el librito mágico nos ha hecho un buen consejo para iniciar esta semana. Así que qué maravilla tenerles a todas y todos por aquí en los lunes y bueno un placer un abrazo espiritual y que poco a poco el corazoncito que ha estado afectado por tanta pandemia y tantas situaciones que estamos viviendo se vaya sintiendo mejor siempre con el padre supremo ayudando